Hola buena gente de YouTube, ¿cómo están? Estamos aquí, un nuevo video para este canal, al fin Vamos a hacer una nueva video reacción Así que... No sé qué hice esta semana porque subí subido videos medio eh, diferentes Por no bueno, decir si raros al canal eh, Bueno, creo que tengo un pequeño problema Con estos auriculares, no sé, por el sonido se escuchaba muy mal y... No sé, un día anduvo bien, pero otro día o se volvió a joder todo Se escuchaba un ruido así... Todo estático, no sé ruido realmente horrible no se escuchaba nada mios así que tuve varios días arreglando y no no sé a ver parece que pero se puede escuchar la, el ruido de la computadora o del respirador no sé algo así bueno, así que ahora estoy grabando si se graba bien el audio, bueno, con la edición lo voy a mejorar, ¿no? Y con este micrófono, si no, así, entonces con el celular que estoy grabando al mismo tiempo. Con el celular en micrófono también, así que ahí veremos cómo saldrá esto y, bueno, poner el audio que mejor suena, ¿no? Y bueno, y vamos a reaccionar esta vez a una nueva parodia de Kim Shinpei que salió esta mañana. Y bueno, no tuve esta estaba trabajando así que no muy tiempo así que ahora bueno, estamos a las 12 de la noche así que voy a reaccionar a este video, está a continuación de su saga esta de demon Bulma, que ya terminó y bueno ahora continúa con Dragon Ball Silver, episodio 1 Y bueno, ahora empezará así, ¿no? Y bueno, que bueno, al final de esa saga aparecía un nuevo personaje, un ángel, no sé qué Se llama, creo que se llamaba Alma, ¿no? Que bueno, y mató al malvado de Bullman y al malvado de los crímenes, obviamente Y, ok, ese fue el teaser, ¿no? Y bueno, hace rato, y ahora salió la primera parte de esta nueva saga, ¿no? plazo solo 4 minutos, así que bueno Este Dragon Ball Silver ya ve que Pasará un Dragon Ball planteado, si pero bueno vamos a ver contiene esto y a ver qué nos sorprende que siempre hay en diario así que si más, voy a dejar video original en de la descripción para que lo vean y bueno haya reaccionado a su video. capaz lo dejé la tarjeta de arriba no sé qué y bueno pues, si más preámbulo voy a dar de play y vamos a ver okay. Cut. Después la analizaremos paso a paso, no. pero vamos a ver primero el video completo ¿ok? Episodio 1, ok Universo 1 A ah, lo lejos Eso creo que sí ahí, ¿no? Puse los subtítulos ahí en YouTube, no puse los subtítulos en español así Pero no entiendan, no No sé si va a estar en italiano o otro idioma Ok, el centro negro. Ok, ahí aparece alma. Un vestido Oma, diferente de la mm -hmm. Oh, Oracle Fish. ¿Qué, ¿Qué bring te bring a la vida? ¡Red Moon! Ha been a tiempo desde que I last set foot there. Parece que el the de Warrior probablemente finalmente haga su aparición. No puedo esperar para enfrentarme al campeón de Yamoshi. ¡Ah, <laughs> <¿Qué laughs> Dios <laughs> mío! <sniffs> ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios did ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! I thought that if I turned into Bulma and slept with you, you would sleep better. <laughs> it doesn't work apparently. Ah, pues. Every night she appears in my dreams, a blue-haired woman. She calls me. Okay. Draws me to her. She wants me to reach her so that the prophecy can come true. Which prophecy? La oh, it's an ancient saying legend. Another <laughs> one. And where would you have read it? On Wikipedia. <laughs> that Kyle's. Anyway, ah, it seems that the god of your species, <laughs> Yamoshi, has such a <laughs> frightening ahí. power that his body could not sustain it. And for this he got rid of it, expelling him into space. This energy is said to have wandered for millennia in search of a Saiyan worthy of mastering it. According to the prophecy, the power will awaken in the chosen one only when the red moon rises. Oh, yeah, no, no, no up for a second. What are we talking about? And why did you tell us out of the blue? You see, I have been informed by the God of Destruction <laughs> of <Marvelous laughs> One, that his most powerful warrior intends to visit this planet just to face the Saint of Prophecy. Awesome! Bah. I can't wait to face him. Hey, crazy hairstyle. Don't speak like you're the monkey of prophecy. You need the red moon to prove it, and I don't see any of that in the sky. Actually, there is. Ah, la luna de sangre. Well, I don't see any changes. What about you, Kakarot? Kakarot? Oh, cacarot. Cacarot. Cacarot. Cacarot. Cacarot. Cacarot. Cacarot. Cacarot. Se transformó en un salvo de estilo continuada con el que suena la voz que me animado porque sin pay. ah sabía, pay el mamón mamor y pit tu madre tu, tu madre tu vieja okay, la música a ver si algo más gracias por ver ok ya hasta acá terminó bueno ahora ha sido bastante interesante a ver qué pasa con que una parte coquen que en en el troleo de la animación de bellitos o que 2 que da fake había unos fragmentos me parecía que... que el de Goku ese que se transformó en bueno usar si aumenta con alma o algo el poder de poner la imagen poder de podino no me acuerdo muy bien a ver vamos a analizar esto paso por paso de que me salga Ok, bueno ahí ya está el usado blanco y el juego de Goku. y bueno esto es obviamente slash porque se ha dado dios o será la no tengo bien claro a ver esto. Ahí con esta, esta parte a ver. Eres <coughs> clave ¿no? O es otro. Muy villito o algo así. No sé, el otro me suena también, pero no sé qué es. Este que es el rey Vegeta Hitler, no sé, polior. Yo acá después de ese parece que Vegeta se ha convertido en un ángel o algo así. Para el enfrentamiento como acusado o algo así. No sé, yo veo las imágenes de acá. Ah Y acá vemos algo parecido al Super Saiyan 4. Creo que después de transformarse en bonos se transforma esto. Que se parece a luz del Super Saiyan 5, ¿no? Que bueno no es, es otra cosa, pero bueno. Pero aquí hago que esta parte a de... No hay alma. Y bueno, ahí vemos que alma está en otro planeta, no desconocido. Pues la luna yo que sé está ahí nomás no se estoy fumando y aparece el pescado que la avisa que de vuelta aparecerá la luna roja, ¿no? Que puede ser que se encargará que Goku se transforma en osado, blanco, Y ¿no? Que será este, no es el Goku del universo 7, sino creo que sea de este universo, universo 1. Puede ser, aunque confuso, ya que hay un Wiz y no habrá, no habrá un Bis o algo así. Que, no sé, cha, ya me confundí y Bueno, acá vamos a alma eh, escasamente vestida, ¿no? Creo que algo de fan service es característico de Kissing Por lo menos mal te pelo a la tapa, ¿no? De unas pocas veces que usó ese recurso, creo. Y bueno, este de fan service también. La persona que tiene la cama es algo que Kissing usó pocas veces solamente en su vida, ¿no? O para este de Universo 7, yo qué sé. La capa es chancha con buena tonalidad de spool transformado <risa> lo que ya ya parece que tuvo una pesadilla de que te buscan Lansha o algo así para la profecía, o sea... ah, ok, Yamoshi era el vivo ah, Nada, de Yamoshi no, no, no se sé, nunca se reveló la... el diseño, así que es propio de Kishinpei el diseño, así que es el, el Sayajin indio legendario, original ¿no? <risa> el poder de Yamoshi se, se despertará el Saiyajin elegido así que ah, si a auxiliar algunas de sangre que no sé el y no eh. y bueno creo que ya no tengo nada más que decir ya vemos que los Oku se está en sol, ya sal eh. a ver cómo va a ver esta para volver a la normalidad o algo así no sé cómo que se va a inventar el ahí, pero no sé la verdad es que bastante buena, la animación está muy buena. y no sé qué más decir, ahora verdad sí me ha sorprendido un poco y bueno creo que lo dejaré vivo hasta acá nomás y bueno, también también he pensado los audios que están medio mal este micrófono. Para no prestar mucha atención. Y bueno, y ok, lo voy a dejar el video hasta acá. Si te gustó la reacción, una me gusta compartir, subir este canal para más video reacciones como este. Y bueno, estamos al tanto cuando salga una nueva anima animación nueva. Así que bueno, dejar el video original en la descripción para que lo vean por su cuenta. Y bueno, sin nada más que decir, yo me despido hasta acá. Soy yo, Subtreme. Y nos vemos en la próxima. Bye, chao adiós.